El bote de pintura pinta sobre objetos seleccionados y sus resultados son monstruosos. Esta es otra de mis herramientas preferidas. Hemos dibujado ya un óvalo, clic y arrastrar para seleccionarlo. Te recomiendo que presiones la tecla R en el teclado y hagas esto que está aquí. Mira, vas a presionar la tecla de Alt en una PC u Option en una Mac. Al clic te va a salir ahora esta ventanita flotante de rotación. Vamos a elegir por favor a 90 grados y vamos a dar clic en copiar. Control-D, Control-D y Control-D. Bueno, voy a poner Control-Z, lo quiero dejar ahí. Ahora me dirigiré otra vez a la herramienta de selección. Voy a hacer un pequeño zoom en este momento. La buena noticia es que también tengo más información relacionada con esta herramienta del bote de pintura, donde puedo hacer ejercicios mucho más profundos. Y la, la ventaja es que los videos acompañan a la descripción. En este momento voy a hacer esto, clic y arrastro para seleccionar todos los objetos... Y en el teclado vas a presionar la tecla K, que es la herramienta del bote de pintura. Y asimismo te recomiendo que trabajes con la herramienta de muestras. Si empiezas a mover con las flechitas hacia la derecha, mira cómo va recorriendo en el panel de muestras. En este momento el color base es el que está resaltado o es el que está en la mitad. En este momento está el color rojo. Con flecha derecha, ahora el color base es el amarillo. Flecha izquierda del teclado, voy a dejarlo aquí en el rojo. Si te das cuenta, con flecha derecha eh, avanzas y con flecha izquierda retrocedes eso es algo muy importante que debes tomarlo muy en cuenta o por último puedo decirte acá simplemente dar un clic aquí y ahora este clic este color perdón ya es el color base que lo que vas a hacer un clic otro clic otro clic y otro clic voy a moverme con la flecha derecha un clic otro clic otro clic y otro clic y otra vez flecha derecha para colocar los colores y otra vez ahí ya tenemos esta estructura que es bastante interesante pero esta herramienta también viene acompañada con la herramienta de, eh, de selección. De, de sería eh, pintura, bueno, vas a, hacer, vas a hacer esto, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Te permite también seleccionar. Algo interesante que está pasando es lo siguiente, mira. Si te posas sobre el trazo, con un clic, vas a seleccionar solo el trazo. Mira, el trazo ya está seleccionado. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Voy a elegir este color que está aquí. No, el negro no. Voy a elegir, por ejemplo, este azul que está acá. Y en el panel de trazo lo voy a agrandar. Mira, solo puedes seleccionar el trazo. Voy a repetir lo mismo acá. Ok, he seleccionado en este momento el trazo. Ahora voy a elegir un color verde y ahora lo voy a engrosar. Pero si quieres seleccionar el relleno, simplemente te acercas ahí y ahora lo puedes cambiar. Así de sencillo. Esto es lo interesante y lo hermoso que tiene la herramienta del bote de pintor interactivo. Te espero en la siguiente lección, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, cuídate mucho.